Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es martes, martes 14 de abril del año 2020. Tal cual nosotros pues anunciáramos al principio de este programa que vamos a tener la participación de nuestro amigo eh, Daniel Canela quien es funcionario del Cabildo eh, de aquí de San Francisco de Macorís, a quien saludamos y le damos la bienvenida en este espacio. hermano, saludo, bienvenido a este contacto diario en el día de hoy. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Y buenos días a todos esos franco y personas de esta región que ven cada día este programa, que siempre lleva informaciones atinadas y que la gente confía en ustedes para informarse por la mañana. Y que si vemos que es, eh, nos estamos comunicando de la, de la forma especial que, te, que, que tenemos en estos momentos y es así... Quedarnos en nuestra casa, en la casa de Canela, en mi casa y la casa de Víctor, pero no podemos quedarnos eh, sin tener la información acabada de lo que está pasando. En el país, sobre todo en, nuestro, en nuestra región. Así es. Eh, ingeniero Canela, vamos a tocar eh, dos temas con usted que entendemos de importancia. Le, el primero que queremos que usted comparta con nosotros y es eh, cómo ha ido eh, después de este cierre del mercado, la higienización de esta, de esta zona de San Francisco de Macorís, que sin lugar a duda estaba haciendo o es un foco era en esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ha ido ese trabajo que ha ido haciendo el cabildo de aquí de San Francisco de Macorís? Mira, primeramente, eh, la disposición. Siempre preguntaban que por qué el ayuntamiento no había cerrado el mercado público. Y nosotros no les respondíamos. Lo que pasa es que toda la coordinación de las acciones que se deben de tomar cuando hay una emergencia sanitaria la debe encabezar el Ministerio de Salud Pública. Las demás instituciones somos afines. Es decir, tenemos que ejecutar todas las políticas y las medidas que ellos eh, dispongan. Cuando ya el Ministerio de Salud Pública dispuso la solicitud de cierre del mercado, nosotros como ayuntamiento emitimos una disposición administrativa, no una resolución como que ha, han dicho muchas personas, una disposición administrativa porque el mercado que de administración del ayuntamiento es decir, es un, es un patrimonio del municipio administrado por el ayuntamiento. Ese cierre del mercado se produce porque el ministerio detecta y ya era evidente que habían demasiadas personas acumuladas de manera eh, en, en un punto y con poca protección y que eso estaba contribuyendo a la expansión de este virus que resulta, esa medida se toma y se ordena la higienización completa del mercado la cual se realizó en un proceso de tres eh, días y medio prácticamente. Fue rápido. Días. Sí, fue toda la recolección de la basura, el lavado interior de mercado, exterior, toda la vía pública de acceso al mercado. Todo fue higienizado con productos desinfectantes que matan cuatro, un antibacterial que mata 80 virus de los existentes eh, que pueden contaminar personas. No estamos seguros que ese virus pueda matar desinfectante pueda eh, matar el coronavirus, pero es el más potente que hay para ese tipo de, de limpieza. Actuamos inmediatamente con las recomendaciones de salud pública y el mercado ya está totalmente higienizado. Luego de esto, unas cantidades de mercados improvisados se fueron colocando en diferentes puntos de la ciudad y entonces hicimos contacto con la Policía Nacional para que inmediatamente actuara. Precisamente el día de ayer Viendo que la Policía Nacional aparentemente no ha actuado con el carácter debido con respecto a esos mercados improvisados, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís emitió una resolución dándole las pautas a seguir a la Policía Nacional para que, visto los considerando, Constitución de la República, Decreto del Presidente, Resolución que declara el Estado de Emergencia, disposición administrativa del municipio, el ley 175 -07, en su artículo 19 sobre las competencias propias del ayuntamiento y otros considerando más, le emite una resolución específicamente a la policía diciéndole, ordenándole que deben de someter ante la acción de la justicia a todas aquellas personas que están violando esas, eh, esos considerando y esas disposiciones mencionadas. Esa resolución lo que trata es de evitar de que ese descontrol que a raíz del cierre del mercado eh, se vino produciendo en todas diferentes vías del municipio sea corregido. Es una responsabilidad total de la Policía Nacional hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de los organismos oficiales para garantizar que se cumpla con el aislamiento y la cuarentena. Sí. Canela, en la última parte que usted señala, se toma la misión, la resolución del ayuntamiento de cerrar el mercado y claro, sobre la policía como, como auxiliar, ¿verdad?, debe cumplir no no, no hubo un, una especie de, de, de estrategia entre Cabildo y Policía Nacional para llevar a cabo de manera efectiva esa acción, sin, tal vez sin la necesidad de tener que llegar a esta parte donde el Cabildo dice que la policía no asumió de su como tal y ahora por ejemplo es la, la procuraduría que tiene que eh, eh, ordenar a la policía que cumpla con el papel de evitar que esos esos mercaderes se ubicaran en otra zona para hacer eh, para colocar la, la, los productos verdad que venden Mere, cuando se emitió la primera disposición la 0220 se hizo una reunión donde yo estuve presente con el general de la policía Mancebo con el coronel Dipoff y con el, el coronel del ejército nacional, el jefe de la, de la plaza y se hicieron todas las coordinador, coordinaciones eh, puntuales es decir, íbamos a ir a las 2 de la tarde cuando se iniciaba el cierre del mercado y luego al otro día a las 6 de la mañana se iba a poner un cordón de seguridad para evitar que personas fueran a intentar colocarse nuevamente a iniciar la venta pero hay un video que lo tienen ustedes ahí en Telenor ...que aparentemente hubo una confusión... ...porque el propio general de la policía... ...se fue al mercado... ...a evitar que personas... ...se colocaran a vender... ...entonces él le dice en el video... ...los vendedores van de la Hostos para allá... ...de la de la Hostos para allá... ...entonces... ...ahí se generó esa confusión... ...y al parecer después de... ...de eso como que nadie quiere dar... ...su palabra a torcer... ...es decir que... Eh, ...en esa confusión esos vendedores fueron donde se colocaron en la hostos, porque el propio general estaba diciendo que de la hostos para allá era que se podían poner pero en el... por, no es... pero confundido vez general con la, con, con el la... general, correctamente, okay. pero luego nosotros hicimos la aclaración hicimos los contactos del lugar y no hemos visto la acción correspondiente con respecto a lo que la policía nacional debe de hacer porque las tareas en un estado de emergencia sanitario, como es este caso van sobre la coordinación principal de, del Ministerio de Salud y las tareas de prevención y ejecución a nivel de fuerza pública, la coordina la Policía Nacional, porque es un estado de emergencia prácticamente civil, es de sanitario. Si fuera un estado de guerra, la coordinara el Ejército. El ejército. Si fuera un estado de desastre, todas las acciones la coordinara la defensa civil junto con esos organismos. Muy y si bueno. fuera diferentes tipos de estados. Si fuera un estado de incendio, coordina entonces el cuerpo de bomberos. Cada estamento, eh, dependiendo el estado de emergencia que se presente, tiene sus funciones específicas y las demás instituciones son colaboradores. Nosotros como ayuntamiento no podemos encabezar la pauta de higienización de la ciudad. Quienes tienen que encabezar la pauta de higienización de la ciudad es el Ministerio de Salud Pública con su Departamento de epidemi epidemi Epidemiología y nosotros como ayuntamiento, acatar todas las disposiciones y todos los mandatos que ellos emitan para que eso, esos trabajos se puedan realizar. Eso es cierto. Como, como gobierno municipal eh, eh, Canela, hemos visto que una de las acciones que más... Eh, eh, se ha dado a conocer y que más, en eh, que tú has causado eh, precisamente esa, esa medida del mercado, el papel del cabildo como gobierno municipal ante esta situación que vive el país y de manera especial el municipio, la provincia de San Francisco de Macorís, el papel del cabildo en este momento. Mire, nosotros fuimos los primeros que iniciamos el proceso de higienización desinfección de las vías públicas y los espacios públicos inmediatamente hicimos contacto y coordinamos y que había un agente químico que eh, ayudaba a ese tipo de, de desinfección contratamos vehículos de los que se utilizan para lavar eh, los vehículos en, a domicilio que tienen unos tanques los cuales se les colocaban ese agente químico y iniciamos a hacer una limpieza en toda la ciudad ...sobre eh, eliminación de residuos del coronavirus en los espacios públicos... ...ya que teníamos la información que el virus duraba mucho tiempo en el asfalto y en las aceras... ...entonces hicimos esos operativos, eso fueron parte de las tareas que nosotros iniciamos... pero esas tareas las iniciamos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública... ...luego vimos que vinieron aquí tanto brigadas del COE, de la Defensa Civil a continuar con ese eh, lavado también vinieron brigadas del ejército de la República Dominicana y de salud pública a hacer una fumigación aérea en camioneta con unos equipos es decir se hicieron muchos trabajos coordinados luego de ahí ha pasado lo siguiente la coordinación de esos trabajos no se ha llevado a cabo no es posible que nosotros hicimos un lavado en todo el centro de la ciudad y luego venga el COE a lavar en el mismo lugar que ya nosotros lavamos eh, luego viene eh, Lidosa, una empresa privada, a hacer un lavado, un fumigado en los mismos lugares que también nosotros hicimos. Entonces lo que observamos es que los recursos, lo que se estaban dilapidando, se estaban gastando, no se estaban haciendo las cosas realmente como deben de hacer. Y hemos estado pidiendo que se haga una coordinación, que el Ministerio de Salud Pública haga un comité de salud Organizado y que trace las pautas y que agrupe a todas las instituciones, llámese ayuntamientos, cuerpo de bomberos, defensa civil, ejército nacional, policía, obras públicas y todas las instituciones del estado, y que se tracen las pautas y se las tienen cuadrante y que cada quien haga lo que tiene que hacer. Hay muchos ayuntamientos a nivel del país que han anunciado medidas, pero esas medidas, como nosotros sabemos, son medidas politiqueras o medidas para salir en los medios de comunicación. Sí, Ninguna verdad. puede anunciar si no es coordinada y trazada por el Ministerio de Salud Pública, que son los que deben de eh, decir y, y evaluar la situación. Por ejemplo, no han dicho sobre que, qué medidas va a tomar el ayuntamiento con los supermercados. Es que no es el ayuntamiento que debe tomar medidas con los uh -huh. supermercados de manera directa. El Ministerio de Salud Pública las personas y los supermercados que no cumplan con los protocolos, simple y sencillamente ordena su cierre, porque por eso se hizo una comisión de alto nivel que agrupa diferentes instituciones y en ella está ProConsumidor en esa comisión de alto nivel. Pero además, poder, perdón pero, pero Canela, pero nosotros tenemos, también eh, en teoría, un país estructurado que si se llevara a cabo y, y se le dará seguimiento las cosas se van a hacer bien hechas eso que usted plantea o okay, en este caso el Ministerio de Salud Pública tiene control ¿verdad? de toda esta situación de esta pandemia que vive como como, como asunto sanitario y hay una comisión de alto nivel. Ahora, lo que yo entiendo que debe hacer esa comisión de alto nivel, adjunta al ministerio de salud pública, es que todas las acciones, todas las acciones que vaya a hacer, la haga en coordinación con los gobiernos municipales para evitar Pero, eso que claro. usted Camila, en la, la, la cabeza el, el camino viene e higieniza una zona el mercado detrás viene otra empresa a hacer lo mismo que ya se hizo y después viene una tercera como usted señala se están dilapidando verdad sin pero necesidad es, claro de que sí, claro recursos que sí. eso es por falta de coordinación pero Porque el, sí. el, el, el, el, el... Nivel, Sergio, como se hizo una comisión de alto nivel a nivel para gestionar lo que eran todas las todos los eh, la contingencia asimismo se debió replicar y en cada provincia y en cada municipio, y especialmente municipios con una condición como la tiene San Francisco de Macorís, se debió hacer esta misma comisión. Nosotros recibimos una llamada para participar en una reunión que pensábamos que era para hacer algo parecido, que fue en la gobernación provincial el lunes santo. Y esa llamada fue simple y sencillamente para Hablar de lo que iba a ser el operativo de Semana Santa. De los balnearios que iban a estar cerrados. Se creó un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp. Si ellos quieren que me saquen. Que me pusieron ahí. Ahí no se ha trazado una sola política de Estado. Para mejorar. Para salvar vidas. De los franco macorizanos. Y de las personas de la provincia de Duarte. Y hay una realidad Víctor. Día a día recibimos noticias. De personas que conocemos. Que están falleciendo. Personas que conocemos que están infectadas por el virus. Cuando no conocemos una persona, conocemos un familiar. Da pena que San Francisco de Macorís, nuestra gente, está muriendo delante de los ojos nuestros y no podemos hacer nada. No es simple y sencillamente lavar una calle. No es simple y sencillamente poder un un túnel eh, sanit eh, sanitizante en la entrada de un supermercado. Son acciones. Tengo informaciones y vi en una noticia que todavía el hospital temporal que iba a ofrecer servicio a los ciudadanos, todavía no está funcionando. Eh, tengo informaciones que el hospital San Vicente de Paula, las personas están muriendo porque no tienen las condiciones para, para atenderla. Entonces no es posible, no un tema de que quién tiene la responsabilidad, es un tema de que hay que buscar a alguien que se haga responsable con los recursos, con las condiciones para que San Francisco de Macorís pueda salir de esta pandemia. Así no vamos a salir nunca. Mira, mira, mira, lo que pasa, mi, mi opinión. Todo el mundo espera a las 10 y algo de la mañana es para oír un conteo como una boleta, como un conteo político, un conteo electoral. Tanto infectado, tanto muerto, tanto número. Pero tú no has oído en esa, en esa rueda de prensa un planteamiento estratégico para frenar realmente lo que es la pandemia en la República Dominicana ahí tú lo que vas a recibir todo el mundo lo que va a ver y a oír y los periodistas lo que van a preguntar es cuánto infectado hay, cuánto crítico hay cuántos se murieron y nos vemos sea, sí, eso no. que tú estás diciendo es, es la realidad, no hay una coordinación Si tú tienes el foco principal del país se llama provincia de Duarte más infectado, más muerto eh, prácticamente la primera eh, región no, donde no, hubo una corrección, Sergio, una corrección ahí no tiene más infectados tiene una cantidad de infectados considerable pero lo preocupante es que San Francisco de Macorís primero. si nos vamos a la estadística la cantidad de infectados versus la cantidad de muertos que hemos tenido registrados eso es increíble en la provincia sí, pero lo que pasa que te, te quiero decir que ahí, ahí hay una condición que se está dando. sabes sabe que la relación muerte por infectado es lo que te da la tasa. Pero resuelta, resulta que si tú no tienes cómo hacer el diagnóstico, tú no puedes decir que yo me morí de eso. Exactamente. No. O sea, aquí hay más infectados que lo que estadísticamente está en el papel. Porque en el papel está lo que se han hecho a la prueba. Mira, ah, si tú ves. ¿Cuántos no, eh, ¿cuánto no se han hecho? ¿Cuántos no se han hecho la prueba? Pero óyeme, si tú ves el número de fallecidos, de cadáveres que han llevado al cementerio Gersemaní del 15 de, de marzo hasta la fecha, tú te asombras, oíste. Sí, tú te asombras. Eh, eh. Y ahora, ok, pero yo te voy a hacer un planteamiento y tal vez yo no soy especialista en estadística, pero en Semana Santa, cuando se hacen los operativos de Semana Santa, ahí se cuenta hasta el que se cae en su casa como afectados por Semana Santa. Pero ¿por qué el Ministerio de Salud Pública, en su departamento de estadística, de manera seria, no dice lo siguiente? En San Francisco de Macorís, el día 12, murieron tantas personas, es decir, 10 personas, para, para poner un número. Pero de esos dos fueron confirmados por coronavirus y ocho murieron por las diferentes causas. Sí. ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? Sí. Y te, te, te puedo asegurar, que las estadísticas en San Francisco de Macorís superarían los 100 muertos. Y esos 100 muertos, de ellos, una gran mitad estuvieran con un diagnóstico eh, de, de lo que ellos le están poniendo, que es de otra patología posible asociada al coronavirus. Sí, sí, y entonces bien. ahí la población pudiera estar orientada y pudiera ver Se nos fue Canela. Pero, pero lo, que di, lo, que dijo, lo que dijo Canela es una realidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos más pacientes esperando que se le haga la prueba que los que, están, que, los que, le, que, los que le han hecho la prueba y los que tienen posibilidad de, de, de diagnóstica por, por sintomatología. O sea, un estado... Como dije ahorita, pensando en unas elección en, en julio, sin embargo, no tiene con qué hacer una muestra, tomar una muestra y con qué hacer, hacer el diagnóstico a un paciente en esta pandemia. Por eso dije ayer que todos debemos tratarnos como contagiados, aunque no estemos. Tratarnos como tal. Porque Oye, no Sergio, hay y no se están haciendo pruebas. Sergio bueno. Canela, si, finalmente, yo creo que eh, en este momento, Canela, y y Romero y amigos televidentes que sí, me están sintonizando sí. a través de este canal 8, eh, un contacto diario virtual, ¿verdad?, por las condiciones sí. eh, que estamos viviendo en este momento. Yo creo que nosotros, aparte del coronavirus, Canela, estamos siendo afectados por otro virus que es difícil y que nos ha afectado por muchos años y que no hemos podido nosotros pues, buscar la alternativa de cómo eliminarlo y es la política. No sí. hemos depolitizado esta situación. Eso que usted señala, Canela, como con sobrada razón, fíjate que hemos estado hablando claro. nosotros durante 10 minutos con Canela y en ningún momento hemos, eh, mezcl no hemos mezclado con la parte política. Nada, nada, esta, porque no, en este no es el momento. Esta situación no es para politizarla, es para despolitizarla que es otro virus que nos ha afectado a nosotros históricamente en este país. Y mientras no logremos despolitizar esta situación, vamos a estar viviendo, eh, lamentablemente sufriendo con esto. ¿Por qué? Y el ejemplo está ahí, como usted decía, como cabildo fuimos e higienizando el, el, el, el, el mercado, detrás de nosotros, un día después llegó una empresa a hacer lo mismo, al día siguiente otra empresa. Entonces, ¿cuál es la planificación? Entonces, tiene una explicación: que esa acción tiene es que un impacto político, entonces no debe ser. La política tenemos que sacarla de esta situación para poder salir adelante. Canela. Mira, mira ¿No la, gente, no, la, la, ¿no? la desgracia del ser humano para sacar provecho. Sí, sí, exactamente. ¿Por qué no es importante. Claro que sí, tenemos que pensar, porque este país debe seguir. Las claro. elecciones, correcto, están ahí, pero vamos a, vamos a pasar eso a un segundo plano. Porque ahora lo, que, lo más importante es salvar vida, que muera la menor cantidad de personas las elecciones se van a realizar cuando, cuando se pueda porque eso no es eh, eh, eso es lo que no, no eso no es lo que nos va a salvar a nosotros, mira, si fueran las elecciones mañana en elecciones para claro, resolver este problema Mira, Ahora, antes, si antes si de la no, junta antes mira, de la junta antes de la junta tomar esa decisión que tomó, debió de agarrar con un comité de expertos epidemiología, salud pública es decir, hagamos una proyección real real Háganme una proyección real de cómo eh, el trata, cómo se ha tratado esta pandemia, qué, cuáles van a ser los resultados, cómo son los, los resultados que tenemos y proyectar cuándo puede terminar eso. Mira, yo no quiero. No, que... No, lo que pasa, Sergio, es que la proyección de cuándo puede terminar, hasta ahora no hay nadie que la pueda eh, Por fin, hacerla, porque hasta que la curva de infección, oye bien, no la curva de mortalidad, la curva de infección no se detenga y esa detención todavía aquí no se ha producido. ¿Por qué? Porque cada día hay más infectados que lo que había en el primer día. Y entonces, cuando esa curva de infección se detenga, es que entonces comienza el descenso y dicen eh, los expertos, que yo no soy experto en eso, que es el mismo tiempo de, de, de descenso de la curva prácticamente que el mismo tiempo que hasta donde se detuvo, es decir si desde el día 1 hasta el día 30 fue el crecimiento de la curva de infección y el día 30 que comienza a descender, entonces tenemos 30 días de descenso de esa curva de infección pero, oye, y luego dentro de esa curva de infección eh, se va a ir viendo la curva de mortalidad es decir, las personas que no resisten el virus, pero como siempre he dicho no soy experto en el mira. virus simplemente he estado leyendo mucho porque Mira lo que pasa. Yo estoy de acuerdo poco, eh, Que tuvimos en contacto con varias personas que dieron positivo con ese virus y lo que hicimos desde el primer día fue aislarnos durante 15 días y las veces que salimos nos tratamos como si estuviéramos infectados, es decir, nos cubríamos completamente y no nos quitábamos la mascarilla, lente, gorra, es decir, para no, si teníamos el virus no contagiar a nadie. Y si no lo teníamos, no contraerlo. Gracias a Dios no tuvimos síntomas, ningún tipo de síntomas, pero sí hicimos toda la medida preventiva del lugar. Y si todos los macorizanos, de una manera u otra, acatan los protocolos, yo entiendo que nosotros podemos mejorar esta curva de infección. Mira, es que eso lo dije yo ayer. Señores, es que tenemos que tratarnos como infectados. No tenemos, no tenemos los recursos para hacerle diagnóstico a todo el mundo. Y es una realidad. Tienen que reconocer las autoridades esa realidad. de que no ten... Aquí llegó un momento, en su punto más ra... más alto, que te va a más cobrir, en infectado tanto en clínicas y en hospitales. Y eso dos días sin... sin hacer una prueba. Dos días. Sin hacer una prueba. Pues, o sea, sí. te quiero decir eso. Que es que nosotros, en los países donde vamos por este Taiwán, China, fue con ley marcial fue obligando a quedarse a la gente en su casa ¿eh? y hacer el, lo debido, el, la debida protección para ese individuo pueda comer en su casa. Porque solamente solamente existe un solo tratamiento, que es el aislamiento social. No existe bueno, Los lo, lo hombres especulativo. Vamos a agradecer al ingeniero Canela que nos ha permitido poder compartir como invitado en este contacto de Aero Virtual que estamos llevando. Eh, producto de la situación que está viviendo el mundo y de manera especial nuestro país. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y qué bueno que lo vemos bien, eh, dispuesto a seguir que, contribuyendo eh, por este municipio. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ingeniero, Gracias. Por la gracias, gracias nosotros tranquilo. Vamos, vamos a dar una pausa y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. A la pausa ya regresamos.